El Comité Organizador de las Fiestas Patronales San Antonio de Padua 2018 realizó este viernes una rueda de prensa para dar los detalles de dichas fiestas. La información la ofreció Félix Marcelino Ramos, quien es el encargado de las actividades. El día 4 iniciamos oficialmente lo que son las celebraciones de nuestras fiestas patronales, en donde nosotros a 7 de la mañana vamos a tener la alborada con la banda de música de la alcaldía. A las 8 de la mañana tendremos pisamiento de la bandera nacional en la plazoleta José Pinovino, eh, con el cuerpo de bomberos del municipio de Tenares, en el ayuntamiento, de la alcaldía municipal. 6 de la tarde tendremos los juegos de fútbol dándole prioridad a la parte deportiva en el juego de Socorro del municipio de Tenares. También. En la tarde de manera secundaria, en la iglesia San Antonio de Padua con la coronación de nuestras benditas... de Mientras que Leo, la antigua presidenta del comité organizador, dijo que por la entrega de los tenarenses, las mismas han trascendido internacionalmente. Ustedes saben, compañeros, que el municipio de Tenar es los... un sello de calidad a lo que es nuestra fiesta patronal lo que ha hecho posible que esta fiesta sea reconocida a nivel nacional eh, por los diferentes pueblos ¿no? ya que eh, aquí llegan personas de cada uno de los municipios de la provincia a disfrutar de esta este año eh, 2018 no va a ser la excepción hemos preparado un programa eh, de mucha actividad eh, en lo cultural, en lo folclórico y en, la diversión. en la rueda de prensa realizada la mañana de este viernes, participaron diferentes personalidades de la ciudad. Las fiestas San Antonio de Padua se realizan cada año, del 4 al 13 de junio en este municipio de Tenares. Desde el municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, para NTN, Robinson Polanco.